Juan Serrano es un periodista experto en remar a contracorriente. Numerosos han sido sus trabajos en los que ha primado un análisis riguroso y una crítica de las diferentes corrientes periodísticas que existen. Además, en la actualidad colabora con numerosos medios. Hace unas semanas el valenciano visitó nuestra facultad para ofrecer a los estudiantes una conferencia sobre la democratización de la información, tema que aborda en especial en su último libro donde hace una radiografía y análisis de los medios de comunicación latinoamericanos. Bueno, son muchas, ¿no? En principio yo creo que es eh, la honestidad y la decencia de buscar siempre la verdad. En segundo, yo diría el tener valores y principios, ¿no? Es decir, no, como he dicho en alguna ocasión, no existe el periodismo neutral y creo que uno eh, tiene que ponerse al lado de los sectores más débiles y si es, tanto si está en una guerra como si está en una agresión ecológica como si está en un parlamento, ¿no? Eh, es decir, no existe la neutralidad y tampoco existe la, eh, eh, la equidistancia de ponerte en el medio de dos, de, dos ten, de dos posiciones porque la verdad no está en el medio, la verdad está donde esté es decir, la búsqueda de la verdad y, y yo creo que básicamente es... y luego una última que yo creo que es muy bonita que es el saber dónde está la noticia ¿no? yo creo que es la más técnica y la más difícil ¿no? eso que se decía, ese esto sentido de saber dónde está una noticia, que yo creo que eso eh, es difícil, es la parte probablemente más innata, pero no necesariamente innata, sino que se puede aprender, que es eh, saber cuando todos los periodistas van en el rebaño a buscar la noticia a un lugar, poder ser tú el que se sale del rebaño y encontrarla en un sitio diferente y, y poder contarla. Manuel Leguineche un gran periodista, decía que al periodismo le faltaba corazón y le sobraba agua mineral, es decir, le sobra, yo creo que, despacho, moqueta, eh, eh, enchufes, focos y agua mineral cara. Y le falta, yo creo que, más calle, eh, más contacto con, el, con la gente y con los conflictos. ¿no? Y, y sobre todo ponerse más al lado de los, eh, de los débiles y de los que sufren. Yo creo que es, es fundamental. Son tantas las instituciones, los poderes, los políticos... Eh, los colectivos, que, eh, las empresas que están al lado de los poderosos, ¿no? que probablemente eh, esta sociedad está en deuda con ponerse al lado de los más débiles, intentemos a menos que por el periodismo de alguna manera intentamos pagar parte de esa deuda. Yo creo que las palabras hace mucho que dejaron de significar lo que significan y creo que si, igual que el postmodernismo no significaba una mejor que el, que el, que el modernismo, yo creo que sigo remitiéndome al clásico de, de buscar la verdad, que solo es una, que huir de las diferentes interpretaciones, como es un mecanismo hipócrita del periodismo, de querer no mojarse, yo creo que hay que mojarse, ¿no? eh, que cuando hay un, un bombardeo de la OTAN en, en una boda de Afganistán, no digamos que según la OTAN eran un grupo de talíbanes y que según los afganos era una boda, sino que vayamos a ver si eran talibanes o eran los civiles de una boda. Y que cuando los ecologistas digan que un río está contaminado por una empresa y la empresa diga que no ha contaminado el río, no digamos las dos versiones, sino que vayamos al río a ver si está o no contaminado. Es decir, la verdad solo es una. No está en la distancia y no está en las diferentes interpretaciones. El periodista tiene la obligación de buscarla. Hacen dos cosas malas. El, el caso infame, que es el de directamente poner la verdad de lo que ellos les paga y les interesa, y el caso eh, hipócrita de querer poner las diferentes versiones para no mojarse y dar la apariencia de, de neutralidad y de equidistancia. Entonces yo sigo diciendo que, que ninguna de las dos me vale. Pues evidentemente la versión oficial sí que a, ayuda a escuchar la versión oficial. El, el problema es que hace mucho que los medios tienen más poder que los gobernantes. ¿no? Hasta ahora aquí no hay ningún conflicto, porque la mayoría de nuestros gobernantes eran, estaban en sintonía absoluta con las empresas de los medios. Entonces nadie percibía eso. ¿Qué ocurre cuando el gobernante no es del gusto de los grandes medios? ¿no? Entonces probablemente lo que tenemos es una agresión, en mi opinión, desproporcionada y de los grandes medios hacia el gobernante con la diferencia de que esos grandes medios no son ningún vigilante del poder político, son simplemente eh, brazos armados del poder, del poder económico, ¿no? Es decir, yo pienso algunas veces que no hay que mmm, proteger a los medios del poder político, algunas veces yo creo que el poder político hay que protegerlo del poder de los medios, ¿no? En el caso que tú estás contando, lo único que estaba haciendo un gobernante, concretamente la alcaldesa de Madrid, era arrogarse el derecho a poder comunicarle a los ciudadanos madrileños eh, lo que ella entendía que era la verdad de sus políticas. Creo que si ya, no, si ya el poder mediático le quiere negar eso a, a un gobernante legítimo, eh, estamos ya entrando directamente en el golpismo eh, contra eh, los representantes legítimos de la, de la ciudadanía. Bueno... En primer lugar, buscar los mecanismos para ubicar la verdad. O sea, hay que buscar la verdad y hay que sancionar la mentira. La mentira de, del poder político, la mentira del poder mediático, la mentira de un medio privado o la mentira de un medio público. Es decir, eso parece necesario. Y eso no está garantizado en estos momentos en que la mentira esté perseguida, proscrita y sancionada. Y eso debe de estarlo, porque si la mentira no está proscrita... ...y sancionada, entonces se confunde con la verdad... ...y entonces estamos provocando la censura del siglo XXI... ...de la democracia del, del, del, del siglo XXI. ¿Cómo conseguimos ahora que esos medios públicos... ...no sean corredores de transmisión de unos gobernantes... ...de un partido de un político o, o, o, o de un gobierno? Pues evidentemente creando mecanismos de control ciudadano... ...eso incluye que en el consejo de administración... ...de ese medio público, pues esté la oposición, por supuesto... ...que estén los sindicatos que estén en eh, eh, determinadas instituciones, que estén determinadas figuras cuyo prestigio y reconocimiento público sean indiscutibles, yo creo que eso si se quiere se puede hacer. Y sobre todo que ese Consejo de Control siga siendo el mismo gobierno que quien gobierno. Es decir, yo creo que de eso se trata. Es verdad, es verdad que la experiencia ha sido de que demasiadas veces los medios públicos han estado bajo el control, el dominio y al servicio de, de un no digo de un poder político, del poder gobernante. Y eso, evidentemente, que hay que combatirlo y hay que mejorarlo. Pero eso no quiere decir que el poder privado sea mejor, sea más independiente, sea más plural o sea más participativo, en absoluto. Eh, yo creo que hay una cosa muy importante es decir eh, eh, en América Latina, para empezar, porque hay una discusión y un debate sobre cómo hacemos a los medios democráticos. Eso es eh, fundamental. ¿no? La ¿Qué ha ocurrido allí y por qué nos llevan esa ventaja? Pues ha ocurrido por una cosa muy curiosa, porque han llegado gobernantes que no han estado al servicio del poder fáctico de los medios. Y entonces el choque ha sido brutal. Hasta ahora hemos tenido gobernantes que eran, digamos, del gusto de los medios dominantes, con lo cual claro, no había conflicto entre poder político y poder mediático, porque eh, eran los mismos. Era el mismo el poder económico, el poder político y el poder mediático. Entonces, claro, no hay crisis, no hay conflicto, ¿no? Nos van mintiendo, nos van engañando, nos van saqueando, nos van empobreciendo, pero el único problema somos los de abajo. Los de arriba estaban en absoluta connivencia, consenso y omertad eh, para, para seguir funcionando. En América Latina hay un choque de trenes. El poder político mira por dónde, no comulga con el poder mediático. El poder mediático lo combate, lo golpea, lo quiere derrocar, incluso organiza golpes de Estado como, como en Venezuela primero y, y uno posteriormente eh, en Ecuador. Y entonces el poder político puede hacer dos cosas, o mmm, claudicar ante ese poder y entonces no hacer ningún cambio, o intentar crear mecanismos para que ese poder desmedido mediático no pueda, poner, no pueda derrocar a la democracia en última instancia. A, a los legítimos representantes, ¿no? Y entonces eh, eh, intenta crear varios mecanismos. Uno es, ya basta, no se puede mentir y no se puede engañar. Ya basta, vamos a crear medios públicos, pero medios públicos no control de muchas televisiones o muchas radios, no, no, tener dos cadenas de televisión como en Europa. Tercero, vamos a dar la voz a los ciudadanos. Y entonces empiezan a permitir toda una política de medios comunitarios que con su absoluta independencia y autonomía sean otro poder mediático, además del de las grandes empresas. Y, y otra opción, y luego otra uh, actitud es, vamos a luchar contra la concentración de medios. No puede ser que un tipo o una empresa tenga todas las televisiones del país o tenga en una misma región la televisión, la radio y el periódico no puede ser eso, no puede estar tampoco bajo el control de empresas extranjeras, tenemos que tener nuestra propia producción y, tenemos, y tiene que haber una pluralidad eso es lo que no le gusta al, al poder mediático eso crea un choque y, creo, y crea algo muy saludable eh, que es mecanismos para acabar con la impunidad y el poder desmedido y no democrático de las empresas de comunicación que es lo que está sucediendo en América Latina con todos sus problemas, todos sus obstáculos, todos sus conflictos y aquí no sucede No sucede, el debate no está porque el choque no se ha producido porque gobiernan los mismos que tienen la economía y los mismos que tienen los medios. La tesis que acabo de contar no se cumple en, en Estados Unidos igual que probablemente tampoco se cumple en algunos países árabes ¿no? Es decir ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que mmm, se ha creado tanto combate contra las iniciativas, las organizaciones, las propuestas y el activismo eh, de izquierda en los países del tercer mundo y en Occidente, que entonces todo el nivel digamos, de indignación, de enfado que había en una ciudadanía en países del tercer mundo o en países de Occidente, no, no tenía una opción de salida hacia propuestas progresistas de izquierda. La única opción que tenía era hacia... Posturas xenófobas, posturas fundamentalistas religiosas, ¿no?, o, o posturas prácticamente eh, xenófobas o contra los emigrantes, ¿no?, es decir, se ha quedado una olla de presión, ¿no?, en la que, como la gente no podía ser de izquierdas, porque se, porque se había estigmatizado el concepto de comunismo, porque se perseguía, en el caso de América Latina, a los, eh, eh, a, los, eh, a los sindicatos, porque se había creado un modelo mental absolutamente individualista, egoísta, se había erradicado el concepto de clase, el concepto de, mm, de funcionamiento colectivo, entonces, el que está muy enfadado con el establishment, solamente le, le quedaba la opción de salirse por la ultraderecha o por la ultrarreligiosidad. Y es lo que le ha pasado a Estados Unidos. ¿no? Le Hemos querido hacer a la gente tan an, de derechas, tan, hemos querido que no fuera de izquierdas, pero se han enfadado tanto con el neoliberalismo, que evidentemente se han, se han, se han convertido en extrema derecha. Yo creo que lo, los periodistas tienen que apostar por medios colectivos y cooperativos, utilizar las nuevas tecnologías, eh, buscar me, mecanismos saneados, económicos. en primer lugar, seguir reivindicando, siempre reivindicando el papel del Estado como garante de una información plural y de un derecho ciudadano a estar informado. ¿no? Eh, eso no siempre se va a conseguir, porque evidentemente no estamos precisamente en momentos de un Estado social preocupado por los derechos ciudadanos, pero eh, como segunda opción... Buscar un periodismo organizado, de cooperativo, colectivos. yo creo que Internet, las nuevas tecnologías lo están permitiendo. Buscar noticias eh, diferentes, salirse del rebaño, eh, investigar lo que los demás no quieren investigar, ir contra corriente y evidentemente implicar a la sociedad en la necesidad de seguir fomentando y desarrollando medios colectivos, cooperativos eh, que funcionen al margen de las grandes empresas. Debe servir para cambiar eso. ¿De qué sirve una asociación de derechos humanos cuando se habla de derechos humanos? Pues para intentar cambiarlo. ¿De qué sirve eh, unos luchadores por la democracia en un país donde no hay democracia? Para luchar por la democracia. ¿De qué sirven unos sindicatos eh, en un, con unas empresas que atropellan a, a los trabajadores? Para luchar contra eso. Es decir, para eso debe servir el periodismo. Es decir, para luchar contra pues, lo que hay. ¿no? Es decir, tener asumido que el periodismo, además de contar la verdad, además de explicar el mundo, debe de ser también un mecanismo de infundir valores y de mejorar un mundo y una sociedad.